Taj Mahal es una lágrima en el rostro de la eternidad. Rajindranath Tagore. Saludos. Sean bienvenidos a una semana más de encuentros con la literatura. Esta es la semana número 22 con el libro 365 días para ser más culto. En esta oportunidad, nuestro ganador en redes sociales fue Artes. De manera que estaremos hablando sobre el Tat Mahal. No son pocos los que consideran que el Tat Mahal, construido en Angra, India, es el edificio más hermoso del mundo. Este mausoleo de mármol blanco fue levantado entre 1631 y 1648 para albergar la tumba de Mumtaz Mahal, la esposa del emperador mongol Shah Jahan, que había fallecido al dar a luz a su decimocuarto hijo. El edificio se compone de cinco partes, una entrada principal, un jardín, el mausoleo propiamente dicho, una mezquita en la parte occidental y un salón de reuniones en la oriental. La piscina alargada, sobre la cual se refleja, divide la zona en dos y sirve de espejo para contemplar la tumba desde la puerta frontal, el punto de vista ideal. No está del todo claro quién fue el arquitecto responsable del Taj Mahal hay quien atribuye el diseño a Jerónimo Veroneo, un italiano que trabajaba en la corte mongol. Sin embargo, hay pruebas más concluyentes que señalan al arquitecto persa Ustad Isa Khan Efendi, que al parecer encargó los detalles del edificio a su pupilo, Ustad Atmar. El modelo que se utilizó para el diseño fue el mausoleo del sultán Hassan, ubicado en el Cairo. Para construirlo hicieron falta más de 17 años y 20.000 trabajadores. Supuestamente costó 30 millones de rupias de las de entonces, cuando el precio del oro era de 15 rupias por tola. Los materiales entre los que se incluían 28 tipos de piedras preciosas y semipreciosas fueron traídos de todos los rincones de Asia. El mármol blanco fue extraído de una cantera en Makrana, Rajstán. La tumba descansa sobre un pedestal de mármol blanco de 100 metros cuadrados. Todo el edificio, sin contar los minaretes, es igual de ancho que de alto. La cúpula se eleva a 44.4 metros y tiene exactamente la misma altura que la fachada. Hay una segunda cúpula, más pequeña, situada en el interior de la cúpula bombada externa. El único elemento asimétrico es la tumba de Shah Jahan, situada junto a la de su esposa. En la entrada principal hay grabadas citas del Corán invitando a los puros de corazón a entrar en los jardines del paraíso. Según la leyenda, Shah Jahan, que pasó sus últimos años encerrado en prisión por orden de su hijo, tenía intención de construir otro mausoleo de mármol negro para él en la otra orilla del río. El transcurso del tiempo ha pasado factura al edificio. En un momento dado, Lord William Bentic, un gobernador británico de la India, propuso demolerlo para vender y reutilizar sus materiales. En 1983, la UNESCO lo designó Patrimonio de la Humanidad. Otros datos de interés. El nombre Taj Mahal significa Palacio de la Corona. Si les gustó este video, no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que pueden encontrarnos en cualquiera de sus redes sociales como arroba Bogotá. En esta ocasión para nuestra encuesta semanal de la temática del video tendremos Arte con Hokusai, Filosofía con John Luke y Religión con los Evangelios. Nos vemos la próxima semana.